Únete a la campaña Quiéreme pero de lejito. La campaña de Quiéreme de lejito es para concientizar a las personas de que no hay que esperar a enfermarse del coronavirus para empezar a saludarnos de lejito, pues ya sería demasiado tarde. A ti que estás viendo esta animación, piensa en esto. Imagina que llegas a un lugar y vas a saludar a los presentes como es costumbre. ¿Verdad que a tus amigos y familiares les sería muy difícil decirte mira por favor no me saludes de abrazo ni de manos pues me preocupa que me contagien el coronavirus? ¿Verdad que sería algo sumamente incómodo para ambos? O por el contrario, si viene alguien a saludarte a ti y a tu familia ¿Verdad que sería incómodo explicarle por qué prefieres que no haya contacto físico? Entonces, para evitar este mal rato, como la costumbre es que el que llega saluda Toma la iniciativa y di, los saludo de lejos, pues debemos evitar el contacto físico por el bien de todos. Pero saben que los quiero, y quizás te rías para relajar la situación. Y es que en verdad, no se trata de quién es más cariñoso o quién es el más guapo. Se trata de que evitemos contagiarnos con el coronavirus, cuestión de que no llevemos esta enfermedad a nuestra casa, donde están nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres personas con las cuales inevitablemente tendremos contacto físico. Como sabemos, los latinos somos muy cariñosos. No importa si nos vimos ayer, nos saludamos de apretón de mano, de abrazos o de besos. Y todos estos son los métodos más eficaces para contagiarnos. Si en la ciudad de Wang, China, que se saludaban sin tocarse, van tantos casos, imagínese qué va a suceder en Latinoamérica si no tomamos esta medida muy en serio. La propuesta es que, desde ahora, tomemos la iniciativa de saludar a los demás de lejitos. Al principio será un poco incómodo, pero luego le tomaremos la costumbre. Deseamos propagar las informaciones importantes respecto al coronavirus, pero no deseamos propagar el coronavirus en sí. Comparte este video con todos tus contactos para que cuando los saludes de lejitos estén al tanto y en vez de criticarte te lo agradezcan por actuar sabiamente.